Más de 60.000 personas en España sufren graves carencias de atención sanitaria. Esta es la población penitenciaria, población que además tiene una sobre representación de enfermedades. Por ejemplo, un 40% de trastornos mentales, un 25% de hepatitis o un 10% de VIH. ¿Esto qué es lo que supone? Supone muchísimas dificultades para el acceso a medicamentos, para que las pruebas médicas se lleguen a tiempo. Retraso, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas, pérdida de citas médicas, el que se les cambien las medicaciones prescritas por los especialistas o, por ejemplo, especialistas que se encuentran aislados del sistema sanitario, aparte de no tener los mismos recursos que el resto de la población. Para evitar todo esto, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud impuso que para el año 2004 había que transferir la sanidad penitenciaria al sistema de salud de las comunidades autónomas. Sin embargo, y después de todo el tiempo transcurrido, esto no ha Existe un llamamiento unánime tanto de los colectivos sociales, los colectivos profesionales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de Estado, el Consejo General de Abogacía para que esto se lleve a cabo de manera inmediata. Por eso en el día de hoy vamos a presentar una moción para que la ley se cumpla y podamos decir entre todos basta de apagés sanitario.